Bueno, vamos a empezar entonces, voy a ir sentando por aquí para un poquito comentarles un poco la, la, la introducción, cómo fue que nosotros eh, nos fuimos involucrando en este tema de los servidores, de las redes wifi, de las infraestructuras autónomas de comunicación. Básicamente nosotros eh, bueno, desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, eh, lo que hacemos es acompañamos a organizaciones, a comunidades. A, a, ajá, que necesiten eh, usar la comunicación para la defensa del territorio ajá. Eh, en este andar eh, también nosotros hemos mantenido un espacio eh, físico primero en el Chantiolín y ahorita estamos ahí en el centro eh, luego también estuvimos en el Café Zapata y eh, donde nosotros también pues, no solamente vemos el tema de tecnología sino que también vemos el tema de producción de hecho nosotros inicialmente Venimos del mundo de la, hola, hola, de la eh, producción, Ajá, de hacer medios libres, de salir a grabar a la calle y en esa salida a grabar a la calle para después reportear, eh, empezamos también a buscar alternativas de servidores para no estar publicando todo en, en Facebook o en servidores eh, privativos o simplemente de paga. Cuando empezamos inicialmente eh, el streaming no, no, no había mucha alternativa. Entonces, eh, Utilizábamos en un principio pues, los servidores autónomos que existían, GISTV, eh, no sé, pues, teníamos, conocimos la experiencia de Saravano, 50, y principalmente la experiencia de Spora. No sé si la conocerán, Spora es un servidor autónomo que entre los servicios que tiene eh, y, y el que nosotros utilizamos asiduamente es el servicio de streaming, que te permite hacer eh, transmisiones de audio y de video, eh, eh, para nosotros poder hacer los, los reporteos, las transmisiones que hacíamos. Entonces, en ese camino de ser básicamente usuarios, nos vimos en la necesidad de, pues, necesitábamos más cosas del servidor. O sea, al igual que el compañero acá, teníamos un montón de dudas, veníamos del tema de ser, somos usuarias de la tecnología, pero nunca habíamos estado, yo estudié periodismo, yo soy comunicador, Armando tampoco viene el tema de la tecnología, Nebu tampoco, estudió una carrera técnica. Todos nosotros venimos literal de la producción de medios libres. Y eh, cuando empieza todo este tema de la digitalización, empezamos a ver el tema de los servidores autónomos, primero como usuario a usarlos. Pero ya luego nos vimos que habían necesidades, o sea, había necesidades, había gente también que quería participar de la experiencia y pues nos acercamos al servidor autónomo más cercano que teníamos, eh, que era Espora, y hablamos con los compañeros de Espora, y la verdad, ellos como que estaban también muy en sus cosas, andaban con miles de proyectos, Espora también está ahí, era una de las también experiencias del rancho electrónico, y ahí es cuando pues cuando los compañeros dicen, pues el Espora está como está, úsenlo así, no nos pidan contraseñas especiales, no nos pidan ningún tipo de requerimiento, eh, está así como está, chido, pues nosotros la verdad no tenemos capacidad de hacer nada más. Ajá, porque están en sus proyectos. Y ahí es cuando decidimos, bueno, Chin, ¿por qué no mejor hacemos nosotros nuestro propio servidor para los medios libres, de los medios libres, y que respondan a las necesidades de los comunicadores, los medios libres? Y ahí fue cuando nos metemos en este pedo, eh, y como ya teníamos también... Toda la experiencia de habernos apropiado del tema de la radiofrecuencia, tanto en televisores como en radio comunitaria, nosotros brindamos asesoría a comunidades para que construyan sus propios servidores, perdón, sus propias radios comunitarias, sus propios transmisores, sus propias antenas, sus cables, todo eso. Nosotros ya teníamos una cierta experiencia en lo que significaba apropiarnos de la tecnología. Y ahí nos decidimos meter a esto. Y ahí es cuando, cuando uno le dice en un servidor, a usted nos preguntaba ayer, compañero, ¿qué es lo que es un servidor? Y you uno know, inmediatamente, ¿qué es lo que se imagina? Una cosa grande, compleja, que tiene Google ahí en Hawái, que sabe dónde? En el Polo Norte ahora, porque los están sumergiendo por el tema de la temperatura. Pero empezamos a investigar y nos dimos cuenta que en realidad un servidor es una computadora que está conectada a Internet las 24 horas, tiene un respaldo de energía para que... No se, porque si cae la luz no se desconecte la internet y tiene cierto software adentro. Uh -huh. eh, eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a ver qué software se utilizan para echar una computadora. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a juntar dinero para comprarnos un tremendo servidor y, y ahí nos encontramos con otros compañeros en el camino que nos dicen, no, un servidor lo puedes armar con cualquier computadora que tú le instales Ubuntu. Y eh, nos metemos en esta locura, empezamos a probar, a experimentar y toda esta ex experiencia de aprendizaje eh, terminó en lo que es el servidor YANAPAC. Construimos un servidor donde damos distintos tipos de servicios enfocados especialmente para medios de comunicación comunitarios, alternativos, eh, sí, también por ejemplo hemos dado, eh, le damos servicio a otro tipo de organizaciones pero estamos enfocados en eso principalmente y toda esa experiencia que es JANAPAC, mira, aquí yo me voy a conectar, ahorita ya voy a empezar a usar la computadora entonces nosotros hablábamos de YANAPAC ok YANAPAC, eh, pues, este es el portal, y aquí viene un listado abajo, a ver si me ayudan la, esta computadora, vienen distintos los servicios que tenemos, servicio de ISCAS, servicio de automatización de radio en línea, servicio de Etherpad, servicio de Calc, servicio de Nube. Uh -huh. Y todo esto es lo que hicimos nosotros, todo ese recorrido que nosotros hicimos para montar un servidor y aprender, lo resumimos en una página web que se llama SAR.laboratoriodemedios.org. ORG. SAR quiere decir servidores autónomos replicables. Porque lo que nosotros decíamos, de que la mejor forma, por ejemplo, de, de honrar las experiencias como GISTB, como Spora, es hacer más servidores. Y no solamente nosotros, sino que ojalá cada organización tenga su servidor, cada comunidad tenga su propio servidor. Entonces nosotros lo que quisimos hacer es generar este manual, esta serie de tutoriales que terminamos replicables pues servidores autónomos replicable porque la idea es que eh, ese recorrido que nosotros hicimos ya lo puedan replicar otras personas sin tener que pasar por todas las locuras que nosotros pasamos ok entonces aquí ustedes pueden checar luego con calma en línea eh, todos los tutoriales para eh, echar a andar un servidor con una computadora de bajo costo en sus casas ok entonces, ahora justamente lo que vamos a hacer es vamos a echar a andar un servidor. ¿Okay? Lo que tengo acá es una computadora. Es esta. ¿Okay? Y esta computadora está conectada a la red. ¿Okay? Entonces, un servidor es una computadora conectada a una red, las 24 horas, a la cual da servicios a otra computadora. ¿Qué servicios? Servicios de página web, servicios de nube, servicios de correo. Cuando hablamos de servicio de eso estamos hablando. O sea, cuando uno en realidad pone google.com o pone facebook.com, en realidad uno está viajando a una computadora que está en algún lugar de internet y uno se mete al disco duro y de ahí jala la información. ¿Okay? La nube no es algo etéreo, la nube son... y internet tampoco es algo etéreo, son los discos duros de muchas computadoras interconectados. ¿Okay? Un servidor es una de esas computadoras. Un servidor puede ser grande, enorme, como de Google, para darle servicios a 500.000 personas al mismo tiempo, o podemos tener un servidor pequeñito que dé suficiente servicio para las 200 personas de nuestra organización, por ejemplo. Y sin ningún problema lo podemos hacer con una computadora de bajo costo. ¿Okay? Toda esta semana, todos estos días, que, no está esta semana, estos últimos dos días, hemos hablado de que los servicios que viven en la red están en esa computadora. ¿Okay? Pero ahorita vamos a hacer el ejemplo de en esta computadora, eh, laptop madriada, con poca RAM, eh, echar a andar un servicio. Obviamente nos va a andar lentito y todo, pero es para que vean un poco cómo se puede echar un servicio, o sea, cómo ustedes pueden su propia computadora laptop transformarla en un servidor. ¿Okay? Entonces, el primero que vamos a ocupar es un software que se llama VirtualBox. ¿Okay? Voy a buscar aquí el VirtualBox. Este software VirtualBox yo lo puedo bajar desde Internet, es gratuito, no libre. Bueno, aquí. Y básicamente, ¿qué vamos a hacer con este software? Es que vamos a virtualizar. ¿Ok? ¿Qué es virtualizar? Virtualizar es. Porque miren, o sea, ahorita yo puedo echarle a andar aquí en esta computadora, echarle a andar, espérate. Eh, esto yo quiero mostrarles. Ok. ¿Qué es una computadora virtual? Pues nosotros vamos a echar a andar... Cuando hablamos de los servicios, es decir, esta capacidad que esta computadora, que está conectada a internet, pueda dar servicio, es decir, tener la capacidad de que venga otra computadora y acceda ahí a su correo y todo eso, nosotros tenemos que básicamente instalarle un software como instalamos Word, como instalamos Excel, como instalamos Firefox, como instalamos cualquier software, nosotros tenemos que instalarle un software a la computadora para que funcione como servidor. Y con eso ya estamos. Eso básicamente, y con eso ya la computadora, conexión a internet y con electricidad, ya funciona funge como un servidor. ¿okay? Pero por temas de seguridad, nosotros no vamos a instalar los servicios directamente en esta computadora, sino que vamos a crear una subcomputadora, por así decirlo, una computadora virtual, eh, que vive dentro de esta computadora física, y dentro de esa otra computadora vamos a instalar los servicios. ¿Por qué? Porque si alguien nos ataca ese servidor nos va a estar atacando una máquina virtual, que yo la puedo apagar, de hacer desaparecer, y no pasa nada. Si yo instalo los servicios en mi máquina física, en mi computadora física, aquí en esta directamente, eh, pues pongo en riesgo esa computadora. ¿ok? Y si me hacen un ataque y me destruyen y le ponen destruir computadora, me van a destruir mi computadora física, mi fierro de verdad. Y eso no queremos que suceda. Entonces, por eso lo que hacemos es virtualizar. Virtualizar es echar a andar otra computadora dentro de la computadora, ¿ok? Entonces tenemos la computadora física y tenemos las computadoras virtuales, ¿ok? Y también para qué sirve esto? ¿Por qué? Porque también si instalamos más de un servicio en una misma computadora a veces hay problemas en que los servicios chocan por eh, cómo funcionan. Entonces lo ideal es que si tenemos, yo por ejemplo, en este servidor físico, en ese servidor físico que está ahí tenemos tres computadoras, tenemos tres servicios: la nube, el pad y eh, la plataforma de video. Okay. entonces eh, en eh, cada uno de sus servicios es una computadora virtual distinta okay. entonces vamos a abrir el virtual box y aquí este es el virtual box ya está aquí funcionando es eso, aquí cada una de estas maquinitas que tengo yo aquí es una máquina virtual están apagadas pero cada una de ellas es una máquina virtual que yo he creado entonces ahorita vamos a hacer el ejercicio de crear una máquina virtual por primera vez Okay. Entonces, yo ya descargué de internet un Ubuntu este, este archivito que tengo acá es el archivo ISO No sé si alguna vez alguien se ha instalado un sistema operativo Uno se baja el sistema ISO Para poder echar andar el sistema operativo en tu computadora okay. Entonces, necesito el VirtualBox Y en este caso vamos a usar un Ubuntu de prueba okay. Entonces voy a agregar aquí a Nueva le pico nueva, le poner Ubuntu Prueba. ¿Ok? ¿Dónde se va a guardar? La máquina virtual en realidad va a ser una carpeta. ¿Okay? Y después esa máquina virtual la voy a poder llegar y arrastrarla y llevármela donde yo quiera, esa computadora virtual. Y aquí básicamente estamos diciendo dónde se va a guardar esa computadora virtual. ¿Qué sistema operativo, Linux, qué bits. Y obviamente aquí me pregunta a esa máquina virtual que tú vas a crear para hacer tu servicio, ¿cuánto RAM le vas a poner? Yo tengo la limitancia de que esta computadora solo tiene 8 GB de RAM. Entonces si voy y le pongo toda la RAM, pues ya, no me va a jalar nada porque pues le estoy quitando todos los recursos. Obviamente las computadoras virtuales parasitan de la computadora física, de la computadora real. Entonces no me puedo pasar... Del límite de que tiene la computadora física. Y además tengo que dejarle a la computadora física suficiente RAM para trabajar. ¿Ok? Entonces, no sé, pongámosle 2 de RAM. ¿Ok? Ya. Siguiente. Eh, crear el disco duro, sí, creo un disco duro virtual. ¿Qué tipo de disco duro? Pues este, vamos a, darle, vamos a avanzar nomás. Eh, reservado dinámicamente, eso básicamente tamaño fijo o reservado dinámicamente, está preguntando a la computadora virtual que tú vas a crear, el disco duro tú inmediatamente vas a seleccionar. Por ejemplo, le vamos a poner un disco duro de 10 gigas. ¿OK? Entonces, básicamente te está preguntando, si tú pones reservado dinámicamente, te va a crear un disco duro pequeño, no de 10 gigas, sino que es de lo que necesita para echar a andar el sistema. Y una vez que tú le vayas poniendo archivo, el disco duro va a ir creciendo dentro de tu computadora física. Si le pongo tamaño fijo acá, inmediatamente me va a crear un disco duro virtual de 10 gigas y inmediatamente me va a usar los 10 gigas dentro de mi computadora virtual, de, dentro de mi computadora física, ¿ok? Entonces nomás lo voy a poner como es uno de pruebas, lo voy a poner dinámicamente. Me está preguntando cuántos gigabytes, bueno, lo voy a poner no sé, 90 gigabytes pero como le puse eh, reservado dinámico no va a ser un disco de 90 va a ser un disco de lo que necesite y va a llegar al límite de 90 entonces le creo y ya ahorita voy a configuración ya me creó aquí la computadora Ubuntu prueba pero ahorita le tengo que cargar el archivo ISO voy a almacenamiento con el sistema operativo que descargué entonces le pongo añadir lo selecciono seleccionar, ahí quedó y en red le tengo que poner adaptador puente, para que se conecte a la red entonces le doy iniciar ok y aquí, uy básicamente me sale el instalador de Ubuntu porque es como si estuviera instalando una computadora nueva, básicamente entonces le voy a poner eh, probar Ubuntu ok y si se fijan ya Ahorita esta computadora No sé cómo me vaya a jalar Porque tuve problema y no, no pude usar mi computadora Estoy usando la, la del Compa Pero básicamente lo que les quiero mostrar aquí, A ver si alcanza a jalar Es que aquí ya me aparece Básicamente lo que tengo es una computadora virtual okay. Aquí me va a preguntar luego Si yo quiero instalar O probar Ubuntu okay. eh, Como cuando uno instala en la computadora física Te pregunta ¿Quieres instalarlo o quieres probarlo? Okay. Como ven, se va lentito, okay, porque a la computadora, imagínense, está echando a andar otra computadora dentro de sí y está poniendo, va a ser que aquí ahorita, al si nos da el tiempo, va a poner otro escritorio, otro mouse con otro inicio, con otras carpetas, y de hecho esta computadora virtual, que es esta ventanita, ajá, tiene un número IP distinto al número IP de la computadora de acá. El número IP es el número que te registras. O sea, cuando tú ingresas a una red, la red te da un número para poder navegar. Entonces, básicamente, es una computadora completa y absolutamente distinto ¿Ok? Aquí tenemos el problemilla de que, eh, bueno, aquí debería aparecer instalar Ubuntu y todo, y uno finalmente puede... Instalar, y ahí te aparece el mouse, la pantalla, independiente del que tú tienes. ¿Ok? Pero... Bueno, ya, miren, va a aparecer el Ubuntu. Es ¿eh? que ya apareció su... Y si yo saco acá, cambia el mouse. Porque ya estoy dentro de la máquina virtual. ¿Ok? Ok. Va. Pero cuando nosotros hacemos servidores, en realidad no usamos Ubuntu con interfaz gráfica. Interfaz gráfica se llama todo esto. Esto que tenemos aquí, esto de poder, programas, aplicaciones, la hora, todo este tema... Mira, ya apareció aquí el... La, esta otra. Ajá. Eh, es lo que se llama la interfaz gráfica, ¿okay? que es básicamente lo que eh, las computadoras traducen todo su lenguaje binario a una interfaz gráfica para que nosotros podamos eh, interactuar. Entonces le voy a poner probar Ubuntu. Bueno, entonces si fijan, ya ahí pasamos por el instalador de Ubuntu. Cuando nosotros usamos un, un servidor, voy a apagar, mira, yo le, le pico acá, apagar máquina, aceptar, y ya, desapareció la máquina. ¿Ok? Ya, desapareció la máquina. Eh, entonces, nosotros cuando trabajamos servidores, no nos conviene instalar el mismo Ubuntu Studio o el Ubuntu tradicional porque... Jala muchos recursos, mucha RAM, mucho procesador, ponerle la misma Ubuntu con inicio, aplicación. Entonces, en vez de hacer eso, ¿qué es lo que se hace? Se instala un eh, Ubuntu Server, que se llama, se baja de la misma página de Ubuntu. Se baja de la misma página de Ubuntu. Y la única diferencia es que es una computadora, pero que no tiene eh, interfaz gráfica. Entonces tú cómo la controlas, la controlas por línea de comandos. Ok? Aquí, por ejemplo, yo tengo eh, terminal, ¿no? Ya, yeah. extern. Entonces, esta es mi línea de comando. Ok. Entonces, básicamente la en línea de comando yo le puedo dar instrucciones a la computadora, como por ejemplo, Firefox. Y me abrió el Firefox. ¿Se fijaron? Miren, voy a hacerlo de nuevo, escribir Firefox, y ya, se abrió el Firefox, ¿ok? O yo la computadora por línea de comando le puedo decir que esta Ubuntu prueba, la, la maquinita esta, eh, eche a andar, miren, así. Y le puse VBOX Manage Y se, miren puse aquí VBOX Es básicamente VirtualBox StartVM es Inicia Máquina Virtual Y le dije el nombre de la máquina virtual Que quiero iniciar, Ubuntu Prueba Y se fijas, esto he hecho andar Como recién, pero yo no lo hice con interfaz gráfica Lo hice por línea de comando Entonces ahora la voy a apagar En vez de StartVM Le voy a poner Control ControlVM Y Ubuntu Prueba Power off y se apagó, ¿ok? Entonces básicamente lo que vamos a hacer ahora voy a echar a andar ahora un servidor pero que no tiene interfaz gráfica. Voy a buscar aquí el disco duro, deme un segundito. Entonces, vamos aquí, eh, estoy en el VirtualBox, y yo traje un disco duro eh, donde tengo una máquina virtual ya preparada, instalada, con un servicio adentro, ¿ok? Entonces, voy a añadir esta nueva máquina virtual. Yo tengo aquí en... En... Ah, ah, escritorio, carpeta personal. ¿Cómo hago para subir aquí? Ya, aquí está, media. Voy a básicamente aquí por carpetas. Estoy ingresando a eh, el disco duro. ¿Ok? ¿Y qué? ¿Por qué no se aparece el disco duro? No, ya lo había probado, sí, lo, lo había reconocido antes. A ver vamos. Ese este ve, ¿verdad? Bueno, ya. Ahora sí debería aparecer. No, a ver. Cancelar máquina. Bueno, voy a agregar esta esta máquina virtual que debería estar aquí en media. Bueno bueno, miren, aquí tenemos otro servidor ¿Más que no tenemos las claves <risa> ya, ahí va a echar a andar un servidor sin interfaz gráfica, ok entonces eso es una computadora Ubuntu como cualquier otra pero la diferencia es que no tiene el botón de inicio, aplicación nada de eso, solamente tiene eh, eh, eh, el servicio ya instalado adentro, ok va Entonces, entonces por ejemplo, me dice, servilleta login. ¿Tú no te sabes el usuario de este? Tampoco, ¿verdad? Va. A ver si este ya aparece aquí. Bueno. Bueno, lo que les quería era mostrar, echar a andar el servicio aquí directamente en esta computadora. ¿Ok? Pero no sé por qué ahorita no me quiere esto reconocer. El USB, carnal. Esa máquina, y dónde está el virtual, no, y por qué no reconoce el, el disco duro? A ver, como ven, siempre. <ríe> Todo tiene que fallar en vivo. Y esto lo habíamos probado. ¿Qué hago? ¿Qué hice? Ya. Ahora sí, ya. Ahora sí vamos a echarle a andar la máquina virtual sin interfaz gráfica. Ok. So, sin interfaz gráfica. Y ahorita está iniciando. Ok cuando termine de iniciar yo ya voy a poder ingresar a esta máquina ok entonces le bueno, pone el nombre de usuario ok. Ya. Entonces me dice Chasky, que es mi nombre de usuario, arroba Nube Coral. Nube Coral es el nombre de la computadora. ¿Por qué le puse a la computadora Nube Coral? Porque dentro de esta computadora yo ya tengo instalado un software que se llama NextCloud. ¿OK? Entonces ese software yo ya lo instalé. ¿Cómo se instala? Hay distintas formas de instalarlo. Todo eso ustedes lo pueden encontrar en, en la página web de SAR medios en la parte de instalación de servicios. Si ahora yo me pongo a instalar el servicio, olvídenlo, vamos a estar aquí un buen rato y se nos van a más aburrir de lo que se nos están aburriendo ahora. Entonces, eh, ajá. entonces básicamente, aquí en la carpeta CD, Ya. en esa carpeta, básicamente, ahí están todos los archivos del software de Nextcloud. ¿Ok? ¿Va? Entonces, básicamente, esta computadora, como dijimos, esta ya es una computadora eh, conectada a una red. Esta, a través de la Wi-Fi de la máquina física, está conectada a la red. Por lo cual, esta computadora tiene que tener un IP. Le voy a preguntar su IP. Ah, perdón. Eh, le voy a preguntar su IP. Y la mejor forma que yo lo hago es con... Escribiendo... Uy, ya se me fue esto para arriba escribiendo hostname-i, y ahí me da el número IP de la máquina, 94.1.2.251. Es decir, si ustedes quieren acceder al servicio que está en esta máquina virtual, ustedes tienen que poner ese número IP en el navegador web. Entonces, vamos a ver, porque se demora tantito en partir el servidor, pero veamos si ya está listo para encontrarlo. Entonces, le vamos a escribir 94.1.2. ¿Cuánto dijimos? Era 253. ¿251? Veamos si jala. Se demora un poquito en echar a andar todo el servicio. ¿ok? Pero dentro de unos minutos más, nosotros deberíamos aquí aparecernos eh, un servicio de nube, de nube Nextcloud. Okay. Eh, también si ustedes ya, si esto ya, ya jala, podrían ustedes ya probar desde sus celulares conectándose a la red JA común este mismo número en su navegador web. Ya, ahí sí, ya aprendió. Entonces si se fijan me aparece esta página web con, ah, esperen, ya, ya, ya, ya, sí, ya, ya, ya, ya ya ahí está. Entonces básicamente esto que estamos yo estoy aquí en el navegador y estoy accediendo a esa máquina virtual que yo creé con el software Nextcloud. ¿Qué es el software Nextcloud? Es esto, miren. Eh, esta es una nube eh, es un servicio que yo puedo subir material bajar material conversar con otras personas que estén dentro de la misma plataforma eso también en la, en, la, en la sesión de ayer se habló varias veces de esta este servicio como una alternativa a google drive y a otro tipo de servicios de google ok esto está andando bien lentito porque esto es un demostrativo dentro de una computadora que no es mía eh, con muy poca ram y con un procesador bajito pero ya están dando la nube en la máquina virtual ok eh, yo la máquina virtual como dijimos es esta que está aquí ok que podemos prender y apagar y si se fijan aquí ya tengo mi interfaz de nube ya funcionando aquí tengo mi archivo de hecho esta nube que estoy aquí jalando es la nube que ustedes han estado usando todo este rato para compartir archivos. Entonces, si voy, por ejemplo, a intercambios libres, que es la carpeta que creé, ya ahí aparece todo el material que ustedes han estado eh, compartiendo en las sesiones anteriores. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si yo apago la máquina virtual? Voy a ir aquí, le voy a mostrar la máquina virtual, y le voy a poner a apagar. Enviar señal de apagado. Ahora voy a apagar la máquina virtual, y ¿qué es lo que va a pasar? Voy a la página web, le pongo a actualizar y ya no existe. ¿Ok? Si vuelvo a escribir aquí: 94. 94. ¿Dónde está el punto? .1.2.251, que es el número IP. Pues ya, no me va nada. ¿Por qué? Porque yo se desconectó. ¿Ok? Entonces, si se vieron, o sea, lo que quiero demostrar aquí es que, es que vean que con muy pocos recursos, yo voy a echar a andar esto, me lo voy a echar a andar incluso sin pantalla, para que me ahorre recursos. O sea, ya ni siquiera, ya no, no tengo interfaz gráfica y ya ni siquiera tengo interfaz de, de, de teclas, o sea, de líneas de comando. ¿Por qué? Porque le, le estoy diciendo que me lo corra en segundo plano la computadora virtual. Entonces, aquí yo veo como la computadora está andando, y yo ya sé que esta computadora está andando. ¿okay? Eh, este servicio ahora está andando acá, dentro de la red que nosotros tenemos. Si nosotros nos metemos al enrutador de Telmex que tenemos en la casa y les abrimos los puertos, que es una cosa bastante fácil de hacer y que también vienen en la página web de SAR.laboratoriosdemedio.org. Eh, al abrir los puertos, ustedes básicamente dejan este servicio expuesto a todo el mundo. Y de esa manera, cualquier persona conectada a Internet, si es que su servidor también está conectado a Internet con los puertos abiertos, cualquier persona desde cualquier red de Internet del mundo puede acceder a estos servicios. Así es como funciona YANAPAC. Entonces, por ejemplo, pongo nube.yanapac.org. Esta es una computadora que tenemos en algún lugar de México, <ríe> chiquitita, y que está conectada a internet con los puertos abiertos y le pusimos unas baterías de coche para que esté siempre conectada y siempre andando. ¿Okay? Y pues ahí ya tengo mi nube personal, hecha con mi servidor, con mis capacidades y que yo sé qué está pasando ahí dentro, qué estoy haciendo con la información. Esta nube, por ejemplo, la tenemos, bueno, la interfaz de usuario se ve todo, pero está todo el material encriptado. Si alguien, por ejemplo, viene, ya vieron que esa nube la tenía acá, porque dije que la, la computadora virtual yo la puedo agarrar y llevarme a la otra computadora, porque es una carpeta. Y si la otra computadora también tiene VirtualBox, pues va a jalar la computadora virtual. ¿Okay? Entonces básicamente, por eso me traje este disco duro, porque ahí tengo la computadora virtual, y me la, me la traje de lo que, de los servicios que hemos estado haciendo todos, me la traje aquí para echarla andar desde acá. Pero todo, si alguien agarra este disco duro y se lo lleva para la casa, todo el material adentro está encriptado. No podría, si alguien por ejemplo viene a la tira y me lleva el disco duro de la nube y anapac, al verlo no lo va a poder auditar porque va a estar encriptado. Todo, todo, todo esto. Entonces, eh, eso. Entonces ahorita básicamente, aquí no sé si hay alguna duda para ya pasar a la segunda parte, pero básicamente lo que quiero demostrar es que con muy pocos recursos, con una computadora ni siquiera la tengo conectada por cable, está conectada por Wi-Fi a la red de acá y con eso, ustedes si ya se meten a la señal HACOMUN y ponen el número IP 94.1.1 les va a llevar a la eh, nube de HACOMUN, la que la que creamos nosotros, ¿ok? Eh, eso, esa es la primera parte. Hoy, pues impresionante, realmente muchas gracias, es... O sea, como la importancia que tiene esto y, y de manera tan parece tan simple. Seguramente no es tan simple cuando uno quiere hacerlo, ¿verdad? Pero este, este, ahorita, pero bueno, un par de preguntas. Entonces, digamos, ahorita se podría haber creado una red aquí local, en donde todos nos metemos y este habría alguna forma de que la computadora madre o como se llame, la que está llevando el internet, pueda tener una especie de candado, impida que Telcel o alguien eh, pueda ver lo que estamos aquí platicando, digamos? Eso sería una pregunta. Y la otra pregunta, hace rato estábamos platicando de cómo en Bolivia, en Egipto, en otros lugares, cuando está el movimiento social, bajan el internet y dejan a todos los activistas chiflando en la loma, ¿no? porque ya no tenemos nada como comunicarnos. ¿Se podría, por ejemplo, si hubiéramos tenido esto? Y nos cortan el internet entre nosotros, aunque estemos unos dos cuadras allá y otro, o sea, seguir comunicándonos al momento de, no sé, poner un bloqueo aquí, ahí viene la policía por allá, etcétera? Sí, sí, las dos cosas sí. Lo primero es que si nosotros creamos una red local aquí, hay que hacer una pequeña diferencia. Nosotros aquí tenemos una red local creada, pero quien da como la conexión de internet, el que da el que es posibilite la comunicación entre una computadora y otra. Por así decir, la carretera es la maquinita, el enrutador que conocemos, que es la que hace el WiFi, La maquinita WiFi que está en nuestras casas, la blanquita tepelín que te dejan y todo, esa es el enrutador y esa es la que provee de las calles suficientes para que nosotros podamos movernos de una computadora a otra. ¿Okay? Eso es una cosa. Y otra cosa es el servidor, que es lo que brinda el servicio, es el contenido que hay dentro de la red. ¿Okay? ¿Cómo hacer esa diferencia? Y ahorita, en la segunda parte, vamos a ver justamente el tema del wifi y del enrutador, cómo genera la red. ¿Ok? Nosotros, al generar una red con un enrutador propio, nosotros tenemos control de todo lo que entra o sale de la red. Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos el conocimiento suficiente para poder poner en el firewall del enrutador las trabas necesarias para que si alguien nos, at nos quiere atacar, no lo haga, lo podemos hacer. Pero eso ya depende del de conocimiento de la persona que está a cargo de, ese, eh, de esa red. ¿Okay? Entonces, básicamente, yo creo aquí una red y soy dueño de esa red. ¿Okay? Y la segunda pregunta, sí, se puede montar una red propia y darse servicio. Y, ajá, eso, por ejemplo, se hace en comunidades. ¿Ajá? Ok, sigo. Entonces, lo que les quiero mostrar ahora... Hablabas de que no se requiere una gran capacidad de lo que ocuparíamos como servidor. ¿Qué tan mínimo podría ser? O sea, por ejemplo, eh, hay muchos tutoriales en Internet para usar la Raspberry Pi, no sé si la conoces, que es una computadora pequeña, de estudio, barata. Hay muchos tutoriales cómo echar a andar un Nextcloud, por ejemplo, esta nube en un, en un Raspberry Pi que una computadora que gasta muy poco recursos es muy pequeña, pero claro, esa Raspberry de te sirve para ti y 15 amigos. Ya se conecta el 16, 17, ¡oh! ya la computadora te va. Entonces, dependiendo de las personas que tú quieras dar servicio, es el, es el fierro que vas a necesitar. Es como... Ajá, sí, tienes la carretera, que es el wifi ¿cachai, no? Pero imaginemos que los camiones, los autos, son los servidores los que van pasando por la carretera. Entonces, si quieres... Mover un montón de gente, necesitas un camión. Si va a mover poca gente, pues necesitas un coche. Uh -huh. eh, entonces, ¿alguna otra pregunta? Va, sigo. Entonces, lo que quiero demostrar ahora es que eh, yo ahora yo me voy a conectar. Si se fijan, yo aquí estoy con el, tengo en esta computadora y me meto acá y le puedo poner mostrar. Y eh, ya estoy en la computadora, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es que me voy a conectar remotamente. O sea, no me voy, a, me voy a conectar a través de internet Y le voy a dar instrucción a esta computadora A través de línea de comandos ¿Ok? Entonces, que lo que voy a hacer Voy a ir aquí a extern eh, Terminal, terminal, terminal uh -huh. Y aquí yo voy a escribir SSH SSH es Va a ser uno de sus mejores amigos Si es que empiezan a ser servidores autónomo O servidores Porque básicamente SSH es un software que nos permite conectarme desde mi línea de comandos, de mi computadora física, a la computadora que yo quiera, siempre y cuando me sepa su número IP dentro de la red. Y el usuario de la computadora. Yo sé que el usuario de esa computadora es Chaski, y que la IP es la 94.1.2.251, dijimos, ¿verdad? Me dice, ¿confía en esa computadora? Sí, confío. y puse bien el password, ya entonces, si se fijan, aquí cambió y ahora dice chasky arroba nube coral Ajá. porque estoy en realidad dentro de esa computadora virtual y le voy decir, ¿sabes qué? sudo, yo soy el superusuario apágate sudo power off y ya, si se fijan, la computadora virtual que estaba por detrás se va a apagar a pesar de que yo no, no me metí físicamente en esa computadora, sino que desde mi computadora laptop, abrí el terminal, escribí SSH, usuario, arroba, el número IP de la, de la computadora. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le quiero mostrar esto? Porque así generalmente trabajamos nosotros, todos con un poquito con línea de comando. No porque es más chido, no, no porque sea más fácil, tampoco, sino que ahorra recursos. Porque ya la computadora... Si una computadora que va a dar servicios a otras computadoras conectándose, no necesita interfaz gráfica, porque se comunica directamente en código binario, en ceros y uno, y ya luego nuestra computadora, nuestro terminal, ya nos da la interfaz gráfica. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a agarrar el disco duro, donde tengo las tres máquinas virtuales, las voy a conectar en esa otra máquina física, y voy a echar a andar, correr todo el asunto. ¿Ok? Para que veamos ahora eh, los tres, todos los servicios. ¿Ok? ¿Por qué quise partir con, esta, con esto? Porque ahorita vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, una computadora física con VirtualBox, echando a andar con máquinas virtuales dentro. Pero la diferencia es que esa computadora negra, esta, que tenemos aquí, a ver si me alcanza el cable, esta computadora ajá, es una computadora común y corriente, solamente que no tiene ni su teclado, ni su pantalla, ni nada de eso, y no tiene interfaz gráfica. Es solamente con línea de comando. O sea, si yo prendo esa computadora y le conecto una pantalla, no me va a aparecer Ubuntu, Inicio, no, me va a aparecer lo mismo que me aparecía acá. Las letras y me preguntaba mi nombre de usuario y mi contraseña. ¿Ok? Entonces, primero yo quería demostrarles cómo se hace esto a nivel interfaz gráfica, porque se puede también armar tu servidor completamente con interfaz gráfica, como lo vimos aquí y ahora. ¿Ok? pero lo que vamos a hacer ahora para ahorrar recursos es que hasta la computadora física no tenga interfaz gráfica. ¿Ok? Entonces voy a desconectar aquí el disco Durox. ¿Cómo se hace ser, mi querido Neu? Aquí. Entonces, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí, cerrar aquí, aquí, ya. Y nos vamos a ir acá. Entonces, va, eh, entonces vamos, ¿alguna consulta? ¿No? Sigo. Entonces, eh, esa computadora, ahorita, básicamente la echamos a andar, le conecté el disco duro donde hay tres máquinas virtuales. ¿Ok? Entonces, Va, eh, me voy a conectar primero a la máquina física. Entonces, voy a eh, extern. Y hay forma, Nebu, de, de agrandar esto. ¿Tú sabes cómo para que se vea el, la letra más grande aquí, o no? No, pero bueno. Entonces, voy a escribir ssh, chasqui, y yo voy aquí a hacer trampa, 94.1... .2.254 Yo sé que ese IP Es la IP que tiene esa computadora física Cuando se conecta a la red Ajá. Entonces le voy a dar enter Y me pregunta el password Y si se fijan La computadora arriba dice No sé si se alcanza a ver, Pero dice ah, nebu, El nebu arroba siente Porque básicamente es el usuario arroba el nombre de la computadora. Y ahorita que yo le dé enter aquí, me cambia a chasky arroba servidor. ¿Por qué? Porque ahora estoy físicamente estoy conectado a esa computadorcita negra. Y yo a esa computadorcita negra le puedo decir prendete, apágate, prende un virtual box prende una máquina virtual o no. Entonces, vamos a preguntarle a esta computadora vbox manage. Con ese comando básicamente yo estoy invocando el programa VirtualBox. En vez de ir y abrir VirtualBox y picarle, pues escribo VboxManage y con eso ya estoy invocando a ese software. Y le digo, listame list, tus VMs, máquinas virtuales en inglés, Virtual Machine. Vbox Manage, listame tus VMs. Y ahí me dice, mira, en esta computadora física, ahí tienes tres máquinas virtuales instaladas. Una que se llama Lauflix, otra que se llama Etherpad y otra que se llama Nube Coral Respaldo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para echar a andar estas máquinas virtuales que están dentro de esta máquina física? Pues Vbox Manage, eh, Start VM, uh -huh. eh, por ejemplo, Lauflix, rayita, rayita, Type Headless. ¿Qué quiere decir Headless? Que lo prendas sin la pantallita. ¿Se acuerdan cuando le poníamos la, punta, la computadora? Se abría una pantalla donde empezaba con ese comando. Lauflix type, uh, type, es el nombre de la máquina virtual. Type Headless básicamente diciendo, préndeme la máquina en segundo plano. ¿Okay? No, no prendas una pantalla. Y le doy a Enter y me va a fallar. ¿Por qué me va a fallar? Porque esa máquina virtual ya está andando. ¿Okay? Entonces la voy a apagar primero. <risas> Básicamente está el comando VboxManage, Control VM, controlar la máquina virtual. ¿Cuál? La Outflix, ¿qué vas a hacer? Apagarla. La voy a apagar. Y eh, lo mismo con Etherpad. A ver, creo que ya están ahí. Etherpad y nube coral. Ok. Ah, me dice: Machine nube coral respaldo is not currently running. Ok. No estaba funcionando. Ah, porque me va a tirar un error. Bueno, va, sigamos. Entonces, esa máquina física ahora están dando, pero sus servicios ya los apagué. ¿Ok? Entonces, si yo voy aquí, me voy aquí al, al, al portal, que hablamos del portal.comun. Si yo le pico aquí a los servicios, ¿ajá? no me va a aparecer nada. Si le pico, se queda ahí dando vuelta, buscando, porque si bien conecté... El servidor está conectado a la red, de hecho lo estoy controlando, pero las máquinas virtuales no están prendidas. Entonces ahora las voy a prender. Claro, pero este, sí. Pero en este caso, en este ejemplo, este no está saliendo hacia el mundo, porque no ha abierto los puertos del enrutador abrir los puertos del enrutador, del que me da la conexión de internet, me permite que otros entren o salgan de esa red. ¿Ok? Entonces, ahorita nomás está más está funcionando aquí local. Entonces, ahora voy a aprenderlo. Uy, se me desconectó de la computadora. Uy, de nuevo. Entonces, ahora voy con Vbox Manage. Yo le pongo start VM y vamos a aprender el servicio de Etherpad. Yo ya sé que la computadora que tiene el servicio de Etherpad se llama Etherpad. Entonces le pongo type headless. ¿Ok? Y ahí me dice: Virtual Machine Etherpad has been successfully started. Ha iniciado correctamente. ¿Ok? Y luego le vamos a poner lo mismo, pero con el Lauflix. Y ya inició. ¿Ok? Entonces, navegador web, portal. Y obviamente tenemos que esperar un poquito en que la computadora virtual eche a andar y eche a andar el servicio. ¿Ok? Pero veamos si ya está jalando alguno. Paz. No, aún no. Esperemos un rato y el video tampoco hay que esperar un poquito en lo que se inician los servicios ok entonces yo esa computadora le estoy sacando super jugo ¿por qué? porque no tiene nada de, de interfaz gráfica y se fijan yo tan simplemente puedo prender apagar los servicios y ya ¿Okay? es más yo aquí en esta computadora eh, hay, un, hay una cosa que se llama crontaf si le pongo crontaf-e y este Crontab es una aplicación que está dentro de, de toda computadora Ubuntu, eh, que básicamente me permite automatizar, eh, automatizar comandos. ¿okay? Entonces yo quiero que, porque tampoco está chido que yo conecte esa computadora la prenda y tenga que conectarme y para echar a andar los servicios cada vez que se apague la computadora. Entonces lo que hacemos es que eh, en esta aplicación que se llama Crontab, le puse crontab-e y ya ingresé a esa aplicación. Le puse estos comandos que están acá abajo. ¿Y qué dice? At reboot, es decir, cada vez que te reinicies o te rebotees, o inicies, espera, bueno, en este caso 10 segundos, 30 segundos, y luego ejecuta el siguiente comando. Vbox, startdm, loudflix, etherpad, nube coral. Entonces, básicamente con este pequeño software que está dentro de toda su Ubuntu, todas sus Ubuntu, tienen este software. Eh, yo cada vez que prendo esa computadora en automático echa a andar los tres servicios entonces yo conecto esa computadora, la prendo y ya me olvido sola va a echar a andar los servicios por eso que ahorita cuando hice la prueba de prenderlos me decía que no, porque ya habían echado a andar en automático ok y aquí control x y, ya. y veamos ahorita esto ya está disponible vamos a portal y ya, ya tenemos nuestro servicio de pad funcionando sin ningún problema, creo. Ah, no, es que hay que ponerle aquí. Nego tiene un sistema de seguridad bastante fuerte. Y ya podemos ingresar a nuestro servicio de PAD. ¿Ok? Va. Entonces, eh, básicamente, esta es una pequeña computadora. Podemos, por ejemplo, agarrar lo que nosotros estamos haciendo, que estamos utilizando computadoras gamer. Las computadoras gamers son bastante baratas y tienen buenos procesadores, buenas RAM, y están hechos para hartos procesos porque están pensados para los videojuegos y todas estas cosas que tienen que procesar mucho data en poco tiempo. Entonces, es la alternativa que nosotros hemos encontrado para construir servidores, no es esas computadoras, ni tampoco una computadora gigantota que cuesta 50 mil pesos, sino que una computadora de 8 mil, 7 mil, bueno, ahorita subí un poco las cosas, no están como en 11 mil pesos ahora con todo lo que ha subido. Pero con 11 mil pesos, comprando piezas gamer, uno se puede armar un servidor que dé servicio para muchas personas. YANAPAC es uno de esos servidores. Y en YANAPAC, por ejemplo, tenemos varios varios computadoras virtuales en esa computadora física de 11 mil pesos. No más el único problema que, no sé si es problema, pero pues tira un montón de luces entonces así ya han visto las computadoras gamer que tienen luces de color entonces pues ahí en el espacio de trabajo ponemos música y ya se arma la fiesta con el servidor y todo eso. va eso entonces eso es un servidor nosotros todos podemos tener servidores en nuestras casas y brindando servicio entonces cuál es la alternativa para Google Drive pues ármate tu propio servidor las la chavas de, de, de, de ayer del de, de archivo, ah, pero es que no encontramos un servidor libre que nos ponga la página pues Ármense su servidor. ¿Para una página web? Güey, ¿necesitan una computadorcita? Así se le instala el software Apache, vámonos. Y se armó. Y ya no están dependiendo de pagar un hosting, no más el costo de usar una computadora recuperada, por ejemplo, vieja. Y el costo de luz, de internet. Nosotros, por ejemplo, en nuestros nodos ya le pusimos la energía solar para reducir costos también. El, alm el almacenamiento en la nube depende de la capacidad de la computadora física, ¿sí? sí de depende de la computadora física y de cuánto tú le hayas asignado a tu computadora virtual. Por ejemplo, la nube YANAPAC nos pasó de que cuando la creé era, un era una nube de pruebas y ya la dejamos y después un momento u otro se me llenó porque nos dimos cuenta que le habíamos puesto muy pocos gigabytes a, a la máquina virtual porque era solamente una prueba, luego esa prueba ya se transformó en un servicio y tuvimos que agrandar el disco duro, pero sí, y la limitancia es eh, la, la capacidad que tenga tu disco duro físico, o sea, tu computadora física. Por eso los servidores se ven así con hartos como bahías, porque tienen muchos discos duros para poder guardar la información. O sea, toda la información es que ustedes, las páginas web, todo lo de la nube, se guarda físicamente en un disco duro. Por ejemplo, ustedes ahora cuando en intercambios libres han subido archivo, ahí en la nube que tenemos aquí local, eh, se están guardando en ese disco duro rojito. Todo lo de las máquinas virtuales está en ese disco duro rojito. ¿Ok? Va. Gracias. Y digamos, por, si por decir un caso, que están ahí con los foquitos, tiene muchos foquitos, están haciendo la fiesta, y alguien se pone mal y de repente tira un chorro de refresco y pulque encima de la computadora y ¡bam! ¿Qué pasa con todos los archivos? ¿Se pierden? Ah, no sé. Depende. <risa> Depende de lo que pase. Ya, pero, ya, pensemos, pensemos que eso pasa, que, pues, la computadorcita estaba en, un, en una esquinita y hubo una fiesta en, el, en, en la casa Ocupa y alguien le pegó una patada a ese chingo. ¿Cachai? Eh, una de las cosas importantes que tienen que tener un servidor es respaldo. O sea, si como hablamos, como uno tiene que, si uno va a ser un servidor autónomo y éticamente dice yo no voy a ver tus archivos, uno éticamente tiene que decir tus archivos están seguros conmigo. Y si se me chinga por algún motivo ese disco duro, tengo otro. Y debo tener otro respaldado. Entonces en este caso nosotros y Anapac tenemos en realidad dos nodos en dos lugares distintos del país. Y todas las noches con un comando artesanal que hicimos, se copia todo lo de una computadora a la otra. Entonces, si llega a pasar algo con esta computadora, tenemos otra computadora en otro lugar físico, completamente distinto, donde se está respaldando todo. Y si eventualmente esta computadora se echa a perder, yo desde acá puedo echar a andar el servicio y ya va a estar disponible para todos. Y dentro de esto, por eso es muy importante, dentro de los movimientos de, de, de lo que estamos proponiendo este tema de software de servidores autónomos, es, es, es promover la creación de más servidores autónomos. Se y se apaga, ¿verdad? ¿no? Armando. Armando... Ahí está. Déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. Entonces, por eso es muy importante y por eso nosotros hicimos SAR, Servidores Autónomos Replicables, porque lo que andamos buscando es que ojalá haya un gran movimiento latinoamericano de software, de servidores autónomos. ...en el cual nosotros podamos trabajar la web descentralizada. ¿Qué es eso? Que por ejemplo, si nosotros alguien sube un archivo en YANAPAC, no solamente se respalda en YANAPAC y en nuestra, nuestro respaldo... ...sino que también se respalde en los servidores de SUTI en Argentina, en los servidores de numérica latina en Chile... ...los servidores, ojalá, se o sea, si 50, con la gente en Brasil, perdón, Sarabá en con Brasil... La idea es que nosotros hagamos un movimiento de servidores autónomos, que nos conozcamos, que tengamos una confianza, que tengamos una misma propuesta política, que nos permita tener la confianza para poder hacer este respaldo. Y si ya viene la policía, por ejemplo, ahorita nosotros estamos, hace varios años, haciendo todo, eh, cada vez que hay protesta en algún país de Latinoamérica, nosotros levantamos una plataforma para que la gente pueda subir video denuncia esa plataforma en Chile ya se utilizó por amnistía y todos esos videos fueron utilizados para llevar a la cárcel a policías en Chile entonces ese material nosotros lo tenemos acá en México pero estaría ideal que estuviera no solo en México estuviera en todos los países de Latinoamérica porque si nos llegan a caer nosotros ya hay un respaldo con los otros compañeros entonces por eso para eso nosotros muy importante la página SAR punto, eh, SAR Laboratorios de Medio obviamente como toda cosa a veces se, se actualiza un poco pero eh, cualquier duda, nosotros estamos como súper disponibles. Vamos a seguir haciendo talleres, vamos a seguir haciendo encuentros. Y la idea es que ustedes eh, se avienten en este asunto del servidor autónomo. No hay problema, lo pueden hacer. Eh, justamente para eso es el VirtualBox. Lo chido del VirtualBox es que si uno la caga, no pasa nada. Cierra la ventanita y se acabó la computadora. Yo la primera vez que empecé a hacer servidores, instalé el servicio en mi computadora física. Y fue lo peor porque tuve que reinstalar el sistema operativo, porque empezó a haber fallas en la super le empecé a meter mano y... Entonces, obviamente esto es un aprendizaje y cuando uno aprende se equivoca un montón. Entonces, este también el tema de virtualizar te ayuda mucho para hacer pruebas y error, pruebas y error, pruebas y error. Uno puede guardar las máquinas virtuales, o sea, hay hartas ventajas con VirtualBox que te permiten que si tú la cagaste pues recuperes rápidamente tu trabajo, no pierdas tanto tiempo en empezar todo desde cero. Tú te puedes ir haciendo como guardados de lo que le has hecho tu máquina virtual y luego puedes retrotraerte eh, en el tiempo, por así decirlo. Oh, no, le instalé esta cosa y se fue toda la lejos, se perdió todo. Aquí en VirtualBox me permite como volver en tiempo hacia, no sé, un día atrás en la computadora cuando no le había hecho yo la falla. Son unas ventajas que tiene VirtualBox con estas máquinas virtuales. Entonces, si por ejemplo, si se quieren meter en este tema de, de, de servidores, Primero lo que tienen que hacer es instalarse un VirtualBox, bajarse un Ubuntu y empezar a probar. Les recomiendo que pueden probar los servicios de Apache, Etherpad. Bueno, hay varios ahí en, en el de SAR, pero hay millones de tutoriales en, el, en, en Internet que abordan este tipo de instalación de, ser, de servicio. ¿Ok? Entonces, eh, no sé si hay alguna otra duda. tú. Sí, bueno, no sé sea pertinente. Yo tengo mi servidor igual en mi casa, pero a mí me surge una duda, me imagino que ahorita me la vas a contestar. A la hora de… veo que dice yanapac.org, está, tú diste de alta, me imagino, para poder vincular la computadora a través del, de la IP dinámica contra algo que es una cosa que se llama DNS, ese servidor es, eh, ese ser, es decir, contrataste el, un servidor DNS fijo, por decirlo así, yanapac.org, para que cualquiera de nosotros, al momento de instalar nuestro servidorcito, pueda, digamos… Eh, encontrarse a partir de yanapac.org, ¿no? A partir de instalar un, no sé, un DIN DNS o no sé. Va, sí, eso también va un poquito con la segunda parte, ahora que vamos, ahorita ya vamos a meternos en la parte ya del wifi y de la red. Pero eh, lo que, si se fijan acá, nosotros ahora yo le pongo la IP aquí, 94.1. Punto .2.253, punto, eh, por ejemplo. No sé cuál era. Bueno, recién, ah, es que no la tengo pagada esa máquina. Bueno, uno pone un IP, ¿verdad? El DNS es cuando uno reemplaza ese número IP por un nombre, ¿verdad? ¿OK? El problema, que uno, o sea, uno, lo que dice Arturo, no puede llegar y contratar un servicio en Internet donde tú contratas el servicio y le pones que mi número de IP es tal eh, DNS que yo compré. Un DNS es lo que sea sea.com. El sistema de nombres de dominio. Que básicamente es para reemplazar el número IP por un nombre. Porque ah, imagínense si solamente, solamente utilizáramos la IP. Hoy oh, saben que el otro día vi una, un video re bueno en una página que se llama 148... 200 do... ah. Para una computadora no es problema. Ajá, una computadora no se lo olvida Para nosotros y nuestro midware, porque está el hardware, y dijimos que es el software, que es los programas, y el mid, que es carne en inglés, el midware somos nosotros, que es, que es lo que más falla siempre ahí en las compus. Entonces, por eso se inventó el sistema de nombres de dominio. ¿ok? Entonces, un nomi, nombre de dominio corresponde a un IP. El problema, cuando nosotros hacemos servidores caseros, y el problema que yo creo que, que se hace referencia a Arturo, es que las empresas, obvio, no te dan un número IP. Tu número IP va cambiando cada 24 horas. Ajá. Entonces, implicaría que tú cada 24 horas tendrías que meterte a tu servicio de DNS y cambiar tu número IP nuevo por eh, el anterior que había ahí registrado. ¿Ok? Entonces, este asunto de que la IP es tuya de tu conexión de internet, cambie constantemente, se llama IP dinámica. ¿Ok? Y para solventar todo ese tema de la IP dinámica, eh, ¿hay un tutorial? Pues, la, generalmente, las IPs de casa, sí. Entonces, aquí nosotros eh, utilizamos un sistema, un... Un, un servicio gratuito que se llama h, -DNS .H -E, que es de Hurricane Electrics. ¿okay? Entonces, básicamente yo tengo un script que me facilitó a la gente de SUTI. Aquí viene todo el tutorial. Pero básicamente aquí hay un script que nosotros, ese script es un archivo que nosotros bajamos, lo ponemos en nuestra computadora. Y se comunica directamente con este servicio de DNS y automáticamente está renovando el número IP si es que nosotros llega a cambiar. ¿ok? Cada, lo que, cada vez que cambia el número IP en automático, eh, este le avisa al servicio de DNS y así podemos solventar el problema de las IPs dinámicas, que es un tema... Eh, que sucede cuando uno quiere montar un servidor autónomo en una casa es que constantemente te está cambiando el número ip entonces no lo puedes asociar a un nombre de dominio en específico para solventar eso usamos un servicio que se llama hurricane electrics DNS.h.e.net que es gratuito creo que es de una universidad o no sé bueno y es que esto me lo recomendó los compañeros de suti de argentina y ellos nos facilitaron este script y en ese script uno le pone la clave de su usuario ahí del DNS y el dominio eh, que uno está utilizando. Y con eso se actualiza automáticamente. Bueno, aquí nos fue un tema un poquito más técnico, pero a ver. Otra pregunta. Y digo ya yéndome a este asunto. Ahorita llego a mi casa, instalo todo y en automático meto este script. Y entonces este, lo voy a apuntar a YANAPAC. Eh, y este y me imagino que en YANAPAC Pues va a reconocer mi computadora ¿O le tengo que poner algún nombre específico? No, no, no, ya, o sea, bueno Todo eso está aquí en los tutoriales Que no me quiero tampoco meter tan técnico aquí Pero básicamente sí Ajá. Uno pone eso y eh, asocia el número IP de tu conexión con el DNS Y eso hace que la cuando alguien escriba YANAPAC.org, en realidad la computadora lee el número IP de la conexión de mi casa. Y se va a mi casa. Y ahí yo tengo que tener los puertos abiertos. Cuando yo abro los puertos, yo le digo, le digo el enrutador está escuchando y está diciendo, me llegó una solicitud de YANAPAC. Ah, dentro de la red que yo creé, obviamente el enrutador no es YANAPAC. Pero él sabe que el YANAPAC es un... Ahí, ahorita justamente lo vamos a mover, el tema de los DNS. YANAPAC sabe que es, eh, es, eh, es la número IP algo Entonces, redirige la comunicación que viene desde afuera hacia, hacia esa máquina virtual, que es la que efectivamente tiene el servicio. Uh -huh. ¿te entiende? No, o sea, para que nosotros trabajemos coordinados, así como web descentralizada, es un trabajo que estamos en desarrollo, porque eso implica, que es básicamente lo que conversábamos ayer de los servidores NAS, hacer un NAS a través de la red. Y eso implica de que pongamos nuestros discos duros de los distintos servidores autónomos con un mismo sistema de archivos, por así decirlo. Y que además se comuniquen por internet, porque el NAS y todo eso está pensado para cable. Sí, estamos en desarrollo, queremos justamente, estamos trabajando con Suti y con Numérica Latina para ver, de desarrollar o encontrar algún protocolo, algún sistema que nos permita unificar cómo nosotros trabajamos nuestros discos duros, cosa de que en un futuro, cuando se suba algo a en APAC, en realidad se esté subiendo a varios servidores eh, autónomos del mundo. Y como ellos nos respaldan a nosotros, pues nosotros le respaldemos mano vuelta a ellos. Entonces, en, eh, ahorita si llego e instalo todos estos servicios que me dices, eh, ¿qué pasa si uso… bueno, yo podría ponerle otro nombre, comprar un nombre, por ejemplo, decir, x1 eh, kilo yankee alfa y ya tendría mi, mi servidor, pero eh, por eso era la pregunta de… Si le pongo, si lo apunto hacia Yanapac, ¿qué pasa ahorita? Si, sí, si yo pongo ahorita llego en mi casa, pum, pum, lo pongo y ya está y les digo, a ver, chavos, aquí está. ¿Qué pasa? Es una cuestión de, de infraestructura y, y tiene que ver, y otro tema es el de la descentralización de servicios, este. Si nosotros queremos hacer un servidor local para servicios locales, tal vez baste con una computadora, una LAN local o una, pequeños servicios conectados a internet, infraestructura pequeña. Google tiene la necesidad de que tienes que abrir en Asia, en China y mucho. Entonces, comúnmente tiene muchos eh, servicios de trabajo, así servidores, máquinas prendidas donde almacena en distintas partes del mundo. Y le pones Google y te manda a todas ellas, a todas ellas. Eso sería un ideal de tener una infraestructura grande. No es, no, creo que no es el caso. Eh, y yo siento que en el caso de la descentralización de la, de la red, más bien es como federar servicios y qué servicios. O sea, no es que todos vamos a ser yanapac.org, sino por ejemplo, este que es un servidor autónomo regional, también, etcétera, tiene el servicio de Nextcloud, por ejemplo, tiene el servicio de… ...X servicios y puede federarse con otros y vacupearse, porque principalmente la, el hecho de estar conectado con otros servidores... ...es la posibilidad de respaldar tu servicio en dado de que de que caiga o la posibilidad de administrar almacenaje eh, por cuestiones regionales. Eh, no sé, me imagino, hacemos un mastodon y hay mucha gente que se conecta de España, hay mucha gente que se conecta de México... ...y el servidor está en México, crece mucho... A lo mejor sería posible poner otro servidor en España este, que, que aloja el tráfico más de allá, lo tiene más cerca. También en el internet pasa eso mucho. ¿Para qué mandamos nuestros datos hasta Taiwán y luego que regresen, etcétera? Para que yo le estoy hablando al compa de aquí con mi teléfono. Si los servidores locales también reducen ese, ras, ese, ese trazo en energía eléctrica, en uso de máquinas. Pero entonces, por eso digo, son como… no es que Yanapá que el, no, es, un, es, es una propuesta autónoma de muchos servidores y hay muchos y se pueden federar, pueden no federarse dependiendo para qué sirvan, ¿no? o sea, qué servicios presten, que, que, que le hayamos cargado. Buenas tardes, eh, con respecto a esto que nos planteaba, si tú llegas y a tu nombre de dominio le das la dirección de Yanampac, cuando pongan tu dirección x 1 Kilo Yankee, va a abrir el servidor de YANAMPAC, lo que hay ahí, ¿no? porque está traduciendo nada más hacia esa dirección. Eh, pero bueno, eso no es lo que quería preguntar. <risa> este, con respecto a los proveedores de, eh, de servicios de Internet, a la hora de abrir los puertos, también hay como una traba bastante el chaf, bueno capitalista. Eh, en el caso particular de Total Play, cometí el error de contratar Total Play, no se los recomiendo. Y en el contrato, que es algo que debemos leer, <risa> que casi no hacemos, pero sí es bien importante, especifica que yo me comprometo como usuario a no dar de alta ningún tipo de servidor. En, sí, en el en el contrato de Total Play, eh, y pues yo no tengo posibilidad de abrir un puerto para, para dar… ¿eh? Pues está en el contrato. <risa> y, <risa> y entonces más bien, pues igual socializar qué servidores, de qué proveedores de servicios de internet recomendamos. Por ejemplo, ahorita yo no les recomiendo ese, <risa> porque tiene esa traba no y es una cuestión legal. Si yo hago un servidor, bla, bla, bla, yo me puedo meter en problemas. Sí, perdón. A ver, ¿y yes. Bueno, con la pregunta que hacían hace rato, creo que se desviaron un poquito. Eh, con respecto a que si nosotros como individuos acá queremos montar servidores, por ejemplo, roberto.org, ¿no? y creo que por ahí va con, este, con su identificación de él de de radioaficionado radio lo que tenemos que hacer es entrar bueno primero es comprar obviamente el, el nombre de dominio y dentro de la, del administrador de este que nos vende el nombre de dominio debemos dirigirnos o agregar la dirección que creamos aquí con este el din dns no el dns dinámico porque si no hacemos esto Obviamente cuando pongamos esta dirección dinámica que nos dio no va a servir de nada. Si podemos ponerlo que, que nos va a dirigir a Facebook, pero si Facebook que tiene el control de su nombre dice no, pues esta chingadera no la reconozco, pues obviamente no nos no nos va a mandar a su dirección. Y es necesario hacer eso para que la este, mi nombre de dominio, Roberto.org, este, me dirija hacia donde tengo mi computadora en casa, ¿no? Y creo que por ahí iba la pregunta del compañero. Este, yo tengo otra duda, por ejemplo, digamos que, que tengo una computadora de muy bajos recursos, pero quiero entrar como a un servicio federado de, de nube, por ejemplo, y digo, bueno, no tengo el suficiente almacenamiento, pero puedo usar el almacenamiento de la nube federada. Este, un gran mega servidor al cual tú le puedes atacar, al cual tú puedes mandar a la policía, al cual tú puedes confiscar, es tener miles de servidores, no más que pues nos conozcamos, tengamos confianza, para que nos podamos trabajar de manera federada, y no solamente tener este tema de respaldo, sino que también poder utilizar los recursos de manera más potente entre todas y todas. Sí se puede hacer, y algo justamente que desde los servidores autónomos estamos tratando de, por lo menos con la gente que estamos trabajando en Chile y en Argentina, estamos tratando de avanzar justamente hacia allá. Sin perder, como dice Armando, el tema de que no vamos a hacer todo un mismo servidor y un solo servicio, porque no es lo que andamos buscando. Lo que andamos buscando es tener mi servicio, mi capacidad, pero también estar trabajando en red con otras experiencias que nos permitan aumentar nuestra seguridad, aumentar nuestro conocimiento y aumentar nuestras capacidades. Va. Sí, otra, otra persona, para que me pregunte por qué Gracias, Nico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, eh, pues más que… pues también una pregunta en el sentido en donde quizás es esto que estamos hablando como que toca más el, los temas técnicos, no pero también algo bien chido de los servidores o del pensar un, un servidor autónomo, como bien decía Nico… Es eh, pues pensar en lo que nos une, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a hacer un servidor, no? O sea, si no, de aquí podemos, pues en lo técnico, nos podemos imaginar lo que sea, ¿no? Eh, y si tenemos 16.000 servidores, y, pero yo siento que la cuestión es eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos pone en común, no? Y cómo ir pensando en un, en un servidor autónomo también nos permite organizarnos, ¿no? Y nos permite. Eh, pues también aprender un montón, ¿no? Pero yo siento que ese tema de la organización, ¿no? Es sumamente importante y también el tema de la decisión de no solo los servicios, ¿no? Sino el cómo vamos a estar gestionando todo eh, este tema de, de los servicios, que bueno, ahí las comunidades también, pues tienen un, un conocimiento sumamente eh, grande en, en, en el cómo se organizan, ¿no? Y si eso lo podemos trasladar a, pues, cómo nos, nos organizamos en los colectivos eh, o como personas o como familia o como o como sea para pensar nuestros propios servicios y autogestionarlos, yo creo que hay eh, hay muchísima riqueza, no, no solo en una cuestión técnica. Yo descubrí eso como radioaficionado, usamos un programa que se llama Ecolink, en donde necesitábamos tener IPs reales para poder dar un servicio. Entonces, cuando yo de repente contrato este Total Play o, o, o Cablevisión o no sé, resulta que nos dan no nos dan IPs reales, sino ellos… Bueno, Telmex yo creo que le da el, el servicio a Total Play o no sé cómo se queda, pero cuando tú les quieres pedir una IP real dice no pues no no se puede ¿no? entonces yo lo que hacía era bueno pues, vía Telmex pues ahí sí te da hiperreal dinámica y puedes hacer miles de cosas entonces ahí fue cuando me di cuenta que pues ciertos este eh, empresas de internet pues no te lo dan aunque hay otras formas de tratar de saltarse y este volver a bueno hacer eh, servidor la computadora Exacto, y este se pudiera hacer, pero pues eso es como más complicadón. Pero por eso era la pregunta. ¿De, de, qué, de qué ICP? ¿no? ¿Qué? Pues en el caso que, que hemos ocupado, Telmex sí permite la, el abrir los puertos este, y dependiendo qué servicio tú instales en tu servidor puedes abrir ciertos por cierto rango de puertos, ¿no? Este, por ejemplo, los que hacemos radio ocupamos mucho el Icecast, ¿no? Yo ocupo el puerto 8000, pero puede haber, abrir un abanico 8001, 8010, 8000, 8000, etcétera, tienen rangos por protocolo, no es una cuestión técnica, es una cuestión humana que se pusieron de acuerdo y así pues navega casi todo todo el internet. Y sobre los servers, pues más bien pensemos en qué servicios podemos hacer en nuestras comunidades. Creo que hay experiencias válidas que sería chido como rescatar. En el caso de lo que decía Pancho, que ya no sé dónde quedó, él decía, ¿qué pasa si yo quiero hacer mi nube y quiero federarme? Eh, o sea, más bien en su máquina él puede instalar Nextcloud para hacer su nube y en su teléfono él puede subir desde manera remota cosas a su computador en su casa. Eh, federarse ahí no se federa porque las nubes no se federan. O sea, él puede mandar ligas para que este, se pues compartir sus archivos, que descarguen, es más, puede compartir una carpeta para que suben y bajen archivos, este pero no se federa. ¿Qué se federaría? El mastodon, que es un tipo de servicio Facebook, eso es un servicio federado, es decir, cada quien puede instalar su mastodon en su casa, de un solo de un solo usuario o un colectivo para 20, 100, 200 usuarios, y se federa, abren puertos colectivos, para que cuando tú le pongas hashtag software libre, todo el mundo que tenga más todo, ni que esté federado bajo ese código, pues se puedan encontrar en esas temáticas y, y, y repasa sobre todo eso, esa red de servidores autónomos. Hay distintos tipos de servicios federados, pero insisto, o sea, como que hay una parte de técnica también, no solo es el vacupeo, como dice Chasqui, este, pero es de las principales, porque pues el riesgo de que se pierda la información, imagínense que ahí tienen… Datos muy importantes eh, por no solo la cuestión policíaca cuestiones un terremoto, este, el café, eh, sobre el teclado, etcétera. Este, pues, pues sería preferente tener un, un backup en otros lados, este, entre otros servicios. Pero más bien, por ejemplo, esta alianza que está planteando Nico Argentina Chile es sobre qué servicios, sobre qué proyectos, qué queremos vacupear qué queremos todo, todo, realmente todo, todo, todo, todo. Este, y eso son, yo creo que algo también rico, que algo que nos está pasando y que estamos debatiendo también ahorita en el servidor, es este, la política de usuarios, o sea, a quién compartimos, cuánto compartimos de espacio, qué acuerdo hay, así como el acuerdo de aquí machismo no y aquí esto no, pues por ejemplo, más Mastodon, eh, o este que hay, platicábamos, el de noblogs.org, que es uno que da servicio de, de paginado, pues tiene antes que otra cosa un código ético de participación, aquí no se vale fascismo, aquí no se vale esto, este, aquí yo me comprometo a que tu información va a estar encriptada o segura, no, o, etcétera, esos espacios seguros también, no solamente veredas seguras, eh, sino espacios también seguros que son estos servidores autónomos. Sí, esa parte es importante. Inclusive, por ejemplo, Netflix en cada torre de telefonía de Telmex tiene, un, un por decir, una nube. ¿no? En realidad, para no usar el ancho de banda, porque imagínate, en, en alta definición y viendo películas todo mundo, te acabas el ancho de banda. Entonces, lo que hacen es… son réplicas, cada… no sé… No sé cuántos este servidores haya acá, en por ejemplo, en la Ciudad de México, pero vamos a inventar que haya 30 donde están las, lo, los centros de datos. Entonces, hay por cada centro de datos un servidor de Netflix, para que tú desde tu casa ya nada más te conectas ahí a unas cuadras, no tienes que ir hasta Estados Unidos, hasta donde esté el servidor. Así se hace. Va, Buenísimo. Entonces, esta es la primera parte donde básicamente vimos eh, el tema de los servidores. O sea, la nube, la página web, Facebook, todo lo que ustedes se conecten en Internet es una computadora como esa, más grande, más pequeña, con obviamente software libre, GNL, Linux. La mayoría de los servidores de Amazon, de Google, tienen software libre, tienen Linux, porque son más seguros, son mejores, corren mejor. Por eso el meme de... ¿Papá, de qué están hechas las nubes? Bueno, principalmente de GNU Linux. <risa> ok, entonces, eh, ahorita vamos a pasar a la parte de... Ya vimos el servicio, ahora vamos a ver cómo es hacemos de que esta computadora o sus celulares se comuniquen con esta computadora. Ya vimos, esto es como el servicio. Ajá. No solamente tenemos que construir los edificios de una ciudad, esto podría ser como un edificio, tenemos que construir también las calles de una ciudad para poder ir de un edificio a otro. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver en esta pequeña segunda parte. No sé si nos damos un pequeño alto de cinco minutitos para refrescarse y ya le seguimos la segunda parte, o como ven, cortito, cortito, cinco minutos, ¿va? Eso.